Bien, vamos a ver cómo configurar el metadato de DOI en el Open Journal Systems. Eh, Va vale a declarar antes que tienen que tener contratado el servicio de DOI que le ofrece los REF. El producto, eh, para contratarlo, tienen que contratar a la empresa, digamos. Pues si contactan desde la página oficial de la empresa, van a hacer firmar un contrato. Van a eh, pagar una membresía y creo que ya ahí pueden... A empezar a activarlos ¿sí? una vez que tienen, les van a dar unos datos que es un usuario, una contraseña y el prefijo con esas tres cosas se conectan en el sistema van al panel de control en ajuste se van al sitio web en sitio web van a ir a módulos o plugins, llámelo como quiera esto está más para el fondo acá, módulos de identificador público lo activan ¿sí? al módulo de doy eh, si no está, pídanselo a al soporte informático, quien sea que lo instale, es un módulo muy usado que siempre está al día con actualizaciones. Si ustedes tienen, fíjense que esté actualizado y sea compatible con la versión de JS que tienen. Aprietan acá en la flechita, se van a ajustes y acá van a llenar eh, algunos datos. Primero le pregunta a qué quieren asignarle. El DOI sí, al número, al artículo en general o a algunas galeradas específicas, eso suele darse cuando tienen muchas galeradas y tienen datos primarios tipo de cosas, Si no, con el número y el artículo yo creo que es suficiente. Eh, de última ponen en el PDF o en el HTML ese DOI lo pegan, sí, junto con otros datos. Eh, prefijo, bueno, es el prefijo que le da la empresa, lo colocan acá. Y el sufijo es el que tenemos que construir. ¿Qué es esto de prefijo y sufijo? El doy, como ustedes saben, todas las direcciones de DOI, esto, una dirección web estaríamos creando, ¿no? Es doi.org, creo, si no me equivoco. Eh, todas estas, eh, voy a buscarlo, eso vamos a verificarlo, pero en todas estas eh, direcciones, estos DOI que creamos, están compuestos por, como le dije, doi.org, y después tiene el prefijo. Y el sufijo después. ¿eh? Entonces punto de arroje. El prefijo. Es Este 10.000. O bueno, no 10.000, pero 103.000. Eh, 1.031.048, según eh, millón Empieza con 10 y punto siempre. Y el sufijo. Que es el que tienen que construir ustedes. ¿sí? Acá ya en el prefijo. Que se los da la empresa. Y el sufijo lo tenemos que construir. Es un patrón que va a ir cambiando. Con cada número y artículo. Muy parecido. ¿sí? Y en el... Sistema acá nos da tres opciones. Tres opciones que eh, son para que sea, dos de las cuales son para que sea un patrón constante y otra que es individual. La individual es esta, el medio que les pregunta si quieren hacer un, un doy individual para cada artículo, lo cual no lo recomiendo porque es mucho trabajo y tienen que colocarlo manualmente en los procesos editoriales del sistema. Si no, puede ser un patrón por defecto Acá les indica cómo es, qué es esto de porcentaje, punto. Ya lo vamos a ver aproximadamente, como parece bien. Eh, ustedes pueden leerlo acá y guiarse, ¿no? Pero vamos a explicarlo bien. O un patrón predeterminado, que es un patrón que se va a utilizar siempre. Pero esto lo definimos como queremos que sea. Bien. Para este ejemplo, para esta revista, han puesto el patrón. Este número y esto. Para los números, el mismo número. Y esto para los artículos. Si ustedes se fijan, la única variedad que tiene de este, el DOI, para número como para artículo, es el porcentaje A. ¿Para qué es porcentaje B, qué es porcentaje I y qué es porcentaje A? Bueno, acá dice, usa el patrón introducido abajo para generar sufijos DOI. Usa porcentaje J, si yo pongo porcentaje J acá, te va a colocar las iniciales de la revista. Si yo pongo porcentaje B corta, te va, a, te va a colocar automáticamente el volumen de número. Porcentaje I te va a colocar automáticamente eh, el número del número, valga la redundancia. Y porcentaje, bueno, ahí están todos los porcentajes. ¿Qué significa cada uno? Entonces, va construyendo un patrón sin que tengamos que colocar nada. Ahora, si yo pongo volumen, volumen acá, va a colocar volumen. ¿sí? Entonces, la idea es ir combinando puntos para utilizarlos como espacios porque no se puede poner espacio en una dirección web y los porcentaje B porcentaje I porcentaje A A es el ID por ejemplo es el ID único que tiene cada artículo en el OJS ¿Bien? entonces esto va a quedar así este número es el ISSN de la revista la revista de elegido tener el ISSN punto ¿Bien? para diferenciar pusieron una B corta y el porcentaje B o sea que, nosotros sabemos que donde ahí está marcado en azul, va a salir automáticamente el volumen de dicho número. ¿Mm? Y la B corta, ¿para que la pusieron acá? Y para indicar que es el volumen. Imagínense que es 15, va a ser B corta, siempre va a aparecer B corta, 15. Y lo mismo con número. Porcentaje I indica acá que es el número de la publicación, ¿no? Entonces, N... Porcentaje I, automáticamente va a aparecer siempre el número de la, del... De la, si es que ustedes utilizan ese patrón, ¿no? Si ustedes no utilizan el patrón ese, utilizarán, lo, lo ajustarán a, a su forma, ¿no? Y acá es exactamente igual para los artículos. Solo que al final ponen punto porcentaje A para indicar eh, la identificación única de cada artículo. ¿Y todo esto cómo queda? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ejemplo de un número primero. Y después, un artículo. Acá tenemos un un número de esta misma revista. Que, bueno, el prefijo siempre aparece primero. Este que está acá. Y el sufijo. ICCN. ¿m? Volumen 15, número 1. Volumen 15, número 1. Porque esto, acuérdense que puso B. Porcentaje B corta. Que es lo que indica automáticamente el porcentaje de volumen. Y 1, porcentaje I. Y yo como saco todos esos cálculos. Esto te lo indica todo acá, te lo explica acá. Así que lean atentamente eso y fíjense cómo quieren construir un patrón predeterminado. Si no lo quieren hacer, usen el patrón por defecto, que ya lo usa Fíjense que lo combina automáticamente. Yo recomiendo un patrón de estos personalizados, pero bueno, úsenlo como quieran. Mientras no usen el, el individual que tienen que subirlo a cada número, está bien. Bueno. Tenemos un par de opciones más. Con eso ya estaría. Ustedes ponen guardar y se configura. Y ya vemos qué pasa después. Pero hay un par de opciones más. Asignar DOI. ¿Qué quiere decir? Dice. Vamos a ir con este primero. Asignar doy a los objetos publicados de esta revista. Que no dispongan ya de uno. Imagínense que. Que, que tienen 10 números. Eh, ya la revista tiene sus años. Y quieren, recién empiezan a contratar el servicio de DOI. Bueno. Si yo aprieto este botón, le va a asignar el sufijo y el prefijo Automáticamente como metadato a todos los artículos y números que no posean O galeradas también, que no posean el DOI ¿Sí? A todos juntos Ahora es, una, es bastante útil Si se equivocaron, tenemos reasignar DOI, que hace lo mismo Pero le reasigna todo Se si cambia su configuración, los DOI ya han sido asignados No se verán afectados igualmente ¿no? Eh, pero bueno, esas son dos opciones que tienen y, y nada, una vez cuando ponen guardar. No vamos a poner guardar acá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué realiza esto? Lo que hace es que. Cuando subamos artículos vía proceso editorial. Acá en los envíos. O. Eh, vía eh, quick submit. Que es el, el, el plugin, el módulo. Que eh, sirve para, para subir artículos. Sin tener que hacer el proceso editorial. Automáticamente en ambos procesos te va a asignar el metadato de DOI. Lo cual es muy bueno si ustedes lo eligieron con patrón. Si es individualmente, no. En un momento vamos a tener que llenarlo. ¿Mm? Así que, bueno, nada más. Así se, se configura un DOI. El metadato. Y ahí también vimos un par de opciones más en el módulo. Hay otro video donde explico cómo activarlo. ¿sí? Porque no termina acá. Acá va a aparecer el metadato de DOI. Que va a aparecer... Por ejemplo, vamos a tener un artículo. Aparece acá, pero cuando yo entro me, me da un error. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Que, que, que hay un, eh, una dirección no válida. Va a aparecer un doy con error. ¿Mm? Entonces lo tenemos que activar, que es en otro video. Pero si sí, cuando ya se active te van a llevar al mismo lugar. Yo aprieto clic acá y me lleva al mismo lugar. ¿Bien? Bueno, nada más. Eh, cualquier cosa me escriben abajo y yo contesto cualquier duda.